Noticia de último minuto, excelentes noticias para Trump. Durán desenmascara la falta de fidelidad a la ley en la investigación Trump-Rusia. Mis patriotas, el abogado especial Jan Doron descubrió que el Departamento de Justicia y el FBI no cumplieron con su misión de estricta fidelidad a la ley cuando iniciaron la investigación Trump-Rusia. Fox News Digital obtuvo el informe de Durham el lunes por la tarde después de su investigación de años sobre los orígenes de la investigación original de la FBI, conocida como Crossfire Hurricane. Esa investigación analizó si la campaña de Trump se coordinó con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016. Durham entregó su informe final al Departamento de Justicia, que lo publicó el lunes por la tarde. El informe abarca más de 300 páginas.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 El departamento no examinó ni cuestionó adecuadamente estos materiales y las motivaciones de quienes los proporcionaron. Incluso cuando casi al mismo tiempo el director de la FBI y otros se enteraron de inteligencia significativa y potencialmente contraria, dice el informe. Mis amigos, Durán se refiere al liderazgo anterior de la FBI en su informe, específicamente al exdirector de la FBI, James Comey, y al exdirector adjunto de la FBI, Andrew McCabe. Durán dijo que existe una necesidad continua de que el FBI y el departamento reconozcan que la falta de rigor analítico, el aparente sesgo de confirmación y una voluntad excesiva de confiar en información de personas conectadas con opositores políticos hicieron que los investigadores no consideraran adecuadamente hipótesis alternativas y actuar sin la debida objetividad o moderación al perseguir acusaciones de colusión o conspiración entre una campaña política estadounidense y una potencia extranjera. Aunque se reconoce que en retrospectiva mucho es más claro, gran parte de esto también parece haber quedado claro en ese momento, dice el informe de Durán. Por lo tanto, creemos que es importante examinar la conducta pasada para identificar las deficiencias y mejorar la forma en que el gobierno lleva a cabo sus funciones más sensibles. El fiscal especial Robert Mueller completó su investigación sobre la posible conexión Trump-Rusia en abril de 2019, que no arrojó evidencia de conspiración criminal o coordinación entre la campaña de Trump y Rusia para influir en las elecciones de 2016. Durán acusó a tres personas como parte de su investigación, el exabogado de Clinton Michael Sussman en septiembre de 2021, Igor Danchenko en noviembre de 2021 y Kevin Klansmith en agosto de 2020. El informe dice que Kim Smith cometió un delito penal al inventar lenguaje en un correo electrónico que era importante para que el FBI obtuviera una orden de vigilancia FISA. En otros casos, el personal del FBI que trabajaba en la misma solicitud FISA mostró, en el mejor de los casos, una actitud arrogante hacia la precisión y la integridad, dijo. El personal del FBI también ignoró repetidamente requisitos importantes cuando continuaron buscando renovaciones de esa vigilancia FISA mientras reconocían, tanto en ese momento como en retrospectiva, que no creían genuinamente que había una causa probable para creer que el objetivo estaba involucrado a sabiendas en actividades clandestinas de inteligencia en nombre de una potencia extranjera, o ayudar a sabiendas a otra persona en tales actividades, continuó el informe. Y cierto personal ignoró información exculpatoria importante que debería haber provocado la restricción y la reexaminación de la investigación.